Eh, saludos a todas las personas que nos acompañan hoy en este Twitter Space. Les habla en esta ocasión Jocelyn Villarroel, responsable de las redes sociales de Access Now para América Latina. Y hoy los convocamos a todos y a todas nuevamente a este espacio para conversar sobre datos personales. Eh, pero específicamente sobre el estado de la protección de datos personales en Argentina. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en el contexto argentino en esta ocasión? Pues la razón principal es que Argentina inició un proceso... Para actualizar su ley de protección de datos personales, una ley que ya tiene más de 20 años de vigencia, y nos gustaría saber cómo avanza este proyecto. Además, ponemos foco en la Argentina porque en los últimos años y recientemente también han sucedido varios incidentes en el sector público relacionados con el manejo de datos personales, sucesos que, bueno, obviamente también nos invitan sin duda alguna a reflexionar sobre este tema. Así que sobre esto y más estaremos charlando la tarde de hoy. Y para profundizar esta conversación nos estarán acompañando en la tarde de hoy pues Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, Tomás Pomar, director del Observatorio de Derecho Informático Argentino y Gaspar Pizanú, líder de políticas públicas para América Latina en Access Now. Y pues bueno, ahí eh, veo que todavía Tomás eh, falta por conectarse, pero mientras tanto me gustaría tomarnos unos minutitos para que cada uno de ustedes pueda presentarse y contarnos un poco sobre el, su trabajo. Eh, Beatriz, ¿te gustaría comenzar? Eh, buenísimo, gracias Jocelyn y gracias a AccessNow por eh, habilitar este espacio para conversación, así que dale, arranco yo con una muy breve presentación, soy arroba bea Busaniche, ya que estamos en Twitter, eh, y dirijo la Fundación Vía Libre, que es una organización civil sin fines de lucro, eh, que desde el año 2000 ya tenemos 22 años de existencia, vamos a cumplir 22 años ahora en el mes finales del mes de noviembre, eh, trabajamos en la intersección de derechos eh, fundamentales eh, y tecnologías de información y comunicación. En ese contexto, el tema de protección de datos, derecho a la privacidad, Políticas de seguridad, vigilancia, eh, filtraciones de datos, eh, seguridad de la información, es parte de la agenda que trabajamos en Vía Libre, así que bueno, esto es eh, un poco lo que hacemos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por sumarte, Beatriz. Caspar, ¿querés contarnos un poco vos? Claro, bueno... Eh... Muchas gracias por la invitación, aunque seamos de, del mismo equipo. Eh, mi nombre es Gaspar Pizanú, soy líder de Incidencia y Políticas Públicas para América Latina de la organización Access Now. Eh, y bueno, como parte de la organización, fundamentalmente lo que trabajo, trabajamos es el tema de derechos humanos y la intersección con la tecnología. Eh, en todas las áreas que, bueno, eh, también mencionaba Beatriz. Eh, y con un especial foco, por lo menos a nivel personal, desde que empecé eh, trabajando en Access Now, una de las cuestiones más importantes siempre fue el tema de, de protección de datos personales, desde sus distintas perspectivas, claro, eh, fundamentalmente desde el aspecto regulatorio, es decir, eh, con el objetivo de avanzar en la creación y la actualización de las leyes de protección de datos personales en, en la región, trabajo que hemos realizado siempre con, con muchas eh, organizaciones aliadas locales, veo que mucha de esa gente está aquí como, como María Paz, con quien hemos trabajado mucho este tema, y al igual que... Otras problemáticas que giran en torno al tema de la protección de datos personales que no es solamente la ley sino que también es la protección de las infraestructuras críticas, este, las buenas prácticas eh, tanto en el sector público como en el sector privado, eh, temas ya así reactivos como el, el, el nivel de, de filtraciones de, de, de datos que ha sido que, y que sigue siendo un problema muy importante en la región. Eh, así que bueno, eh, aquí estaremos para, para conversar un poco más de eso. Perfecto, gracias Gaspar. Ahí ya tenemos eh, conectado a, a Tomás. Tomás, ¿querés presentarte brevemente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escuchan? Eh, mil disculpas por, por la demora, pero cuestiones de paranoia. Tenía que revisar todos los permisos del celular. Eh, nada, Te escuchamos gracias, perfecto. Muchas gracias. Eh, Nada, eh, mi nombre es Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino, eh, adiro las palabras de, de Gaspar, muchos y muchas aquí nos conocemos de antes, y de estar en esta quizás cada vez menos solitaria lucha por que las cosas más o menos se hagan de una forma eh, medianamente adecuada. ¿sí? Muchas gracias por la invitación. A vos por sumarte. Eh, pues bueno, saludos a todos y a todas, y una vez más gracias por, por estar acá en este encuentro, y bueno, ahora sí, para comenzar, sabemos que un dato personal, que es el tema que nos convoca en esta ocasión, es toda aquella información relacionada con una persona, que puede ser su nombre, dirección, teléfono, historial médico, antecedentes penales, entre otros. También se considera como un dato personal aquella información que indirectamente se relaciona con esta persona, que puede ser eh, desde cámaras de vigilancia o la ubicación GPS. Y toda esta información revela detalles íntimos sobre un individuo y su eh, vida personal o familiar. Teniendo esto en cuenta, y antes de centrar la atención en Argentina, que digamos que es lo que vamos a estar conversando en más profundidad, quisiera que primero andemos un poco en el contexto regional. ¿Qué está pasando en materia de protección de datos personales en América Latina? ¿Y por qué es importante que existan leyes que protejan nuestros datos personales? ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar? Eh, ¿puedo, ¿Puedo empezar yo? Eh, si quieren, no sé... Eh, si no veas, si vos querés empezar ya que y, y seguimos el orden con el que comenzamos Sí, puedes comenzar vos de acuerdo. Eh, bueno, puedes... bueno, empiezo yo, perfecto este, Bueno, creo que hay digamos distintos escenarios que se están dando en, en América Latina este, algunos de ellos eh, positivos y otros bastante negativos como decía, creo que bueno, Brasil fue el, el primer país en, en adoptar una ley de protección de datos personales más bien moderna, que como parámetro se toma, digamos, eh, la sanción de la normativa europea, la, la GDPR. Sin embargo, bueno, tenemos bastantes leyes que han sido eh, muy importantes a lo largo de la historia, incluso la misma ley argentina en su momento fue pionera en el año 2000, pero también hay leyes bastante eh, interesantes en, en México, en Uruguay. Eso es un escenario. Y después tenemos un, países que aún no cuentan siquiera con una ley de protección de datos personales este, más antigua, si se quiere. Como es el caso, por ejemplo, de, de Paraguay o de Bolivia. Eh, entonces, en, en ese sentido, en, el, en materia regulatoria, es bastante diverso eh, el panorama. Eh, hoy por hoy con leyes más bien modernas contamos eh, con como decía con Brasil con Ecuador eh, Panamá en cierta medida eh, pero sí vemos también muchos de los países que ya está el tema en la agenda no creo que tal vez el más emblemático de todo es Chile que está teniendo un debate creo como a yo, si a muchas les gustaría, que es un, un debate amplio, participativo, donde lo que se busca realmente es una regulación acorde a la realidad del país. No es solamente una cosa de inspiración en otras normas, sino que realmente hay un, un trabajo deliberativo y este, de consulta que es eh, ejemplar. Pero también vemos, digamos, eh, esta misma experiencia parecía en, en, en Paraguay, donde se conformó una mesa de trabajo para trabajar sobre esas, esas leyes. Esto en el sentido regulatorio, pero después en el sentido práctico, lamentablemente, este, hay, varias, hay varios problemas. El Primero, digamos, la falta de, de buena práctica, sobre todo desde el sector público, que es el sector que maneja un conjunto de información. Como decía José Lin, están los datos personales y a la vez eh, tenemos otro tipo de datos, que son los datos sensibles, que son aquellos que... Pueden generar discriminación, que su pues, uso arbitrario abusivo puede derivar este, en situaciones realmente eh, perjudiciales. Y creo que el, justamente el Estado, hoy por hoy, los Estados latinoamericanos no han avanzado mucho en esta materia. Se ha avanzado algo, pero bueno, esperamos que, este, que, que el hecho de que este tema esté cada vez más en la agenda eh, cambie esta dinámica. Y por último... Eh, nada, a, a nivel base, digamos, del de general de la gente, creo que hay un trabajo enorme por hacer para reconstruir el, la percepción del derecho a la privacidad este, y, y como especie de derivado de datos personales para que la gente también empiece a tomar un poco más de, de recaudos en ese sentido, que se empiece a interesar en aquellos casos en los cuales... Eh, alguna empresa está haciendo mala práctica de sus, de sus datos, tomar las medidas de seguridad necesarias para que realmente este, podamos afrontar los, los desafíos y los riesgos que tiene el, la realidad actual. Perfecto, gracias Gaspar. No sé si Beatriz o Tomás quisieran agregar algo más. Si se me permite, agrego un punto que me parece que es relevante y que lamentablemente en el escenario general de la región nos está dando al debatir estas leyes, que es, eh, en gran medida todo el debate sobre actualización de normativa de datos personales viene muy influenciado en, la, en su discusión por el hecho del reglamento europeo, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces se omite que el reglamento europeo, cuando surge, surge de una premisa básica, es decir, en Europa se estaba dando un problema estrictamente político, y, un, y digo un problema mayúsculo, a partir de todo lo que fueron los casos y las revelaciones de Snowden los problemas de filtración y también una problemática más propia de, de Europa que nuestra, que es una cierta puja comercial en términos de plataformas e intermediarios con respecto a Estados Unidos y eso también tiene vínculo con el Snowden ¿Por qué planteo esto como un punto relevante que lamentablemente no no se escucha tanto en las discusiones de datos personales eh, yo veo un escenario donde mucha gente, muchos estados están en discusiones sobre por qué una nueva ley de protección de datos y se usa el argumento, bueno, está el reglamento europeo, está el nuevo estándar, pero no se termina de definir bien por qué queremos una nueva ley de datos eh, personales, es decir, ¿para qué le queremos esto? ¿Lo queremos para poder ciertamente proteger a la ciudadanía? ¿Lo queremos como una forma de reglamentación para la gente, digamos, los sectores productivos que están en la actividad, que quieren elevar un estándar o adecuarlo más también para afuera y, y creo que ese es un escenario bastante complejo que nos sucede a todos los países latinoamericanos, que es debatir una ley bajo la modernidad o el hecho nuevo que pasa en Europa, pero sin haber tenido antes la definición política de por qué queremos esto eh, creo que eso, bueno, digamos dentro de todo es positivo que no nos haya pasado un caso mayúsculo de filtraciones con en Snowden y todo lo que vino después pero que, sin embargo, sería bastante potable para encarar las discusiones antes de reglamentar, tener en vista cuál es el problema que venimos a resolver. Yo cierro con esto. En el 2000, año 2000-2001, cuando sale la, la actual ley de datos personales, la, la que se encuentra vigente, la 3536, algo que vale la pena tener en cuenta es que había una problemática en esa época. Y esa problemática eh, estaba muy clara que eran las bases de datos privados. Digo con esto particularmente verás, fax, todas esas que quienes tenemos mi edad, siempre tuvimos nuestras madres diciéndonos, no entres nunca, la vorágine de estar en una lista de deuda de esos porque no vas a salir nunca más, y había un montón de miedo, y había, había mucho pánico con eso. Entonces, eh, la ley antes, la ley anterior, vino a resolver ese problema y dar un marco regulatorio para una situación que estaba totalmente fuera de control. Me parece a mí que una buena forma de plantear los problemas para las nuevas leyes es tener en claro qué es lo que venimos a resolver definitivamente. Me puedo subir a lo que decía Tomás recién, eh, porque justo me caí no escuché bien la pregunta, pero eh, quiero agregar algo a lo que dice Tomás que me parece eh, muy, muy importante. ¿Para qué estamos pensando que hace falta una nueva ley en Argentina? Eh, y me parece que ahí hay una discrepancia de visiones en los distintos y los múltiples sectores que tienen algo para decir en este debate. El, el martes... Pasado estuve en un evento que organizó la Cámara de Diputados, en, más concretamente el diputado eh, Carro, el diputado cordobés, que preside la Comisión de Telecomunicaciones e Informática, eh, en el cual participó quien es la vicepresidenta también de la comisión, la diputada Karina Banfi, que son los dos diputados, digamos, que están manejando estos temas en ese campo, pero eh, no sabemos si va a ser esa la comisión a la que se gira el proyecto, el proyecto de Karina Banfi, por ejemplo, no tiene giro a esa comisión. Pero lo que quisiera destacar de ese evento, del cual salí bastante preocupada, debo decir, es que la mirada del de por qué se está reformando la ley y cuál es el, el, el punto crítico, el punto necesario para una reforma de la ley, es facilitar los negocios en, en buena medida, en, y escuchamos incluso decir eh, autoridades que, eh, que una buena ley de protección de datos facilita los negocios, eh, y no se pone como prioridad que una buena ley de protección de datos está para proteger y, y hacer valer los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, digo el derecho eh, a la protección de datos, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, la protección de, los, de nuestros datos sensibles y demás son derechos fundamentales, pero... Lo que yo temo es que esta mirada reform de reformas de la legislación, en buena medida, eh, responda a la necesidad de fortalecer los vínculos de negocios, sobre todo con la Unión Europea. Eh, de acuerdo en todo lo que decía Tomás, de que el Reglamento General de la Unión Europea es casi el, el, el elemento aglutinador que marca un poco la tendencia hacia dónde van las, los proyectos de reforma. Pero temo que en esos proyectos de reforma pensados para una inserción en materia de negocios en la economía del conocimiento, nos termina insertando en la economía del conocimiento en un rol absolutamente subsidiario, en el cual, y hablando de economía, nuestra balanza comercial en materia de datos es fuertemente deficitario. Estamos pensando cómo facilitar que las grandes corporaciones europeas se lleven los datos de América Latina. Y esa es una preocupación enorme, que, que, que no solo que tengo yo, que, que está también en la Fundación Vía Libre, eh, y que me quedó un tufillo a eso en el evento de la Cámara de Diputados del otro día. Gracias Beatriz por tu comentario. Eh, antes de, de bajar un poco más al contexto argentino, me gustaría tomar esto del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y eh, seguir viéndolo en el contexto regional. Este reglamento, ¿qué aprendizajes, ya lo han mencionado un poco, pero eh, viéndolo un poco en general, ¿qué aprendizajes y nuevos retos ha revelado eh, en cuanto a eh, la visión para América Latina de los países que están trabajando en la actualización de sus leyes de protección de datos? Bueno, hacemos, hacemos el, el mismo orden. Comparto algo muy importante que dijo Tomás. Este, yo creo que el gran valor que ha tenido eh, el reglamento europeo es que ha generado la necesidad de muchos de otros países de contar con este tipo de leyes más modernas en el sentido de muchas de esas leyes no tenían, no tenían, se, se, se sancionaron cuando no existía internet, o, sea, o, o la, lo que llamamos hoy la economía de datos. Eh, después está el tema de algunas cosas que sí son, son importantes, que se, se plasmaron en el reglamento y, pero que, digamos, son básicas y que forman parte de la discusión teórica de, de, del, del área de trabajo, de datos personales, pero sí es verdad también que en cierto punto se ha puesto en un pedestal a una norma que lejos está de ser perfecta. De hecho, lo que decía Tomás, el tema de... Eh, que uno de los motivos por los cuales surge eh, el, el reglamento fue por las cuestiones de, de vigilancia, no, el, el caso Snowden, etc. Eh, tan es así que la idea en, en un principio era que fuera una ley de privacidad. Como no se podía arreglar por la ley de privacidad, digamos, por, por algo más comprensivo, que, que abarcara más áreas, porque datos personales forman parte de privacidad, pero al mismo tiempo es transversal, o sea, va más allá de lo que es privacidad bueno, terminó saliendo el reglamento y todavía hoy este, se sigue discutiendo esta norma más amplia, ¿no? eh, Y en ese sentido, digamos, creo que, que ese es el gran valor. Eh, hay un valor también en, en el aporte que se ha hecho desde, desde la Unión Europea y creo que hay algo que se tuvo en cuenta en ese momento y que justamente acá, como decía Bea, no se está teniendo en cuenta. Esto es una ley para proteger derechos humanos. Eh, lamentablemente pareciera que esto no está siendo la, no está siendo la motivación de los eh, legisladores en, en distintos países de la región. Para poner otro ejemplo, digamos más allá de, de, de Argentina, en Paraguay surgió en su momento un proyecto de ley, si no me equivoco, en 2017-2018, eh, que se llamaba Ley de Protección de Datos Personales, pero lo único que hacía era regular los datos que manejaba el sistema financiero. Eh, hay una falta de comprensión absoluta de lo que es, de lo que es esta temática, pero, y además una falta de perspectiva de, de, de derechos de la ciudadanía. Está muy visto desde el punto de vista económico. Yo lo que sí creo es que, digamos, si ese es el objetivo, o, o lo que le interesa a algunos legisladores, y en definitiva lo que hace que una ley de protección de datos personales salga, este, sea aprobada, mientras sea buena esa ley, y bueno, si lo aprobaron por los motivos eh, económicos, porque también hay una realidad, digamos, muchos de estos países necesitan de estas leyes para poder comerciar con, con países de, de la Unión Europea. Entonces, a algunos seguramente les vaya a motivar esto. Yo lo que espero es que no se quede solamente en eso, eh, en, en generar estas pautas para el comercio digital, sino que también se impide del reglamento en materia de, de derechos. Gracias, Gaspar. Eh, sí, Tomás, ¿querías agregar algo? Eh, me sumo, creo creo que siguiendo el orden, pero agregar algo a lo que dice Gaspar, y yendo a tu pregunta, que es, a ver, hay, hay algo que en esta discusión a veces me parece que se pierde, que, es que y tal vez suena un poco exagerado lo que voy a decir, yo sé que lo que digo van a decir, che, esto es una exageración terrible, ¿no? Pero ya ya por el año cuando salió el reglamento, 16, 17, eh, se ha hablado de una palabra que ahora se está hablando un poco, no por el conflicto en Ucrania. Y me acuerdo que la palabra esa que sonaba rara es decir, che, el reglamento europeo parece que es un proceso de desglobalización, es decir, porque es Europa levantando los guantes contra Estados Unidos, con todos los casos que fueron Shrems 1, Shrems 2, todo lo que conocemos ya sobre transparencia de puerto seguro y demás. no Pero en ese contexto hay una cuestión que sucede entre Estados Unidos y Europa, que en Latinoamérica lo tenemos un poco más resuelto, por suerte. Y que viene dado tal vez un poco por la, la historia reciente que tienen los estados latinoamericanos, las décadas trágicas como la 70, 80, para muchos países de la región, que ha de hecho, a su forma, ha dado lugar a un sistema interamericano de protección de derechos humanos que con sus pequeñas diferencias tiene un altísimo grado de internalización en el derecho constitucional de cada uno de nuestros países, ¿sí? Yo en este sentido creo que una cosa a, a levantar mucho en la discusión sobre datos personales es cuál es el esquema interamericano de protección de derechos humanos como un faro ceniero para guiar la discusión en estas temáticas. Puede sonar a veces extraño eh, o inclusive para mucha gente menos específico o elegante que citar el reglamento europeo, pero yo no tengo ninguna duda de que tenemos muchísimas similitudes en Latinoamérica respecto a nuestras vicisitudes con este tema, a las problemáticas que atravesamos. Hago dos ejemplos, si, si se me permite, ¿no? Por ejemplo, las problemáticas que tenemos varios países latinoamericanos con filtraciones de, de datos. En, en mi caso en particular, yo el día de ayer me encontraba disertando en la Ecoparty y había gente de Latinoamérica con un problema justo que había hasta eh, había un escándalo de, de filtración de datos, si no me mal recuerdo, en Colombia. Y que justo charlábamos de la CINSUCO con Argentina, el Ministerio de Salud. Entonces... Fijemos que los esquemas son parecidos, tenemos grandes problemas en lo que es la gestión y protección de datos por parte de los estados latinoamericanos, y por otro lado, tenemos una cuestión que nos une bastante, que es que las personas que vienen, por lo general, a querer resolver esos problemas con respuestas mágicas y herramientas maravillosas, son proveedores que se encuentran del Ecuador para el norte, por lo general. Digo esto para, para entender que más allá de las particularidades que tiene cada país latinoamericano, tenemos un marco histórico que nos une. Tenemos un marco jurídico en materia de derechos humanos que nos une bastante y cuando analizamos los modelos que podrían llevar a esta deriva de no pensar la protección de datos como una cuestión de derechos humanos, sino como un elemento comercial, casi que tenemos los mismos modelos de amenaza. Entonces, me parece, yendo a tu pregunta, que eh, no es que es posible pensar una perspectiva regional, es necesario que la tengamos. Cualquier intento aislado por cada uno de los países latinoamericanos, yo creo que no va a pasar lo mismo que lo viene pasando hace varios siglos, ¿no? que no va a poder dar una respuesta acabada a la problemática. Gracias Tomás. Coincido con Tomás como para eh, agregar algo más. Eh, no solo tenemos las mismas problemáticas en relación a las filtraciones, a las, eh, las magras capacidades que tenemos eh, para proteger los datos eh, cuando esos datos están administrados por parte del Estado, me parece que también hay una visión que, que es común en la región que tiene que ver con pensar la protección de datos como un elemento de integración de la región en el comercio internacional, cosa que, eh, insisto, que es un problema serio. Eh, y eh, anoto una, un más uno a la, al planteo de Tomás de que necesitamos plantearlo en términos regionales porque otra de las cosas que emerge de esta discusión es eh, desde qué lugar un país de nuestra región de forma eh, independiente, digo, como país eh, individual puede enfrentar el poder que tienen los denominados gafam por ejemplo, las, las grandes corporaciones cosechadoras de datos que basan su negocio en la cosecha de datos personales. Eh, me parece que si hasta la Unión Europea, con toda la potencia que tiene como, como entidad regional, le cuesta establecer medidas que puedan ser eh, cumplibles por parte de las grandes empresas, sobre todo las que están radicadas en Estados Unidos, pero no solamente ellas, eh, también hay empresas europeas y también cada vez más hay empresas chinas operando en nuestro territorio, eh, me parece que ahí tenemos eh, sí o sí la necesidad de pensar eh, regionalmente más que por países. Gracias Bea. Y volviendo un poco a lo que decía Tomás, hace un poco de pensar eh, ¿qué, es, qué motiva o por qué se legisla en protección de datos personales, eh, quisiera ya un poco ir centrándonos en Argentina, pen, eh, consultarles qué experiencias recientes han hecho evidente la necesidad de una nueva ley de protección de datos personales en Argentina. Bueno, puedo, puedo arranco, así rompemos un poco con el orden. Dale. <ríe> a ver, largo, hay, hay, hay muchas cosas que, es un, un tema que seguro ahí van a agregar cosas a lo que yo diga, pero hay varias razones por las cuales eh, hay distintos sectores pujando por una actualización de la ley. El, el sector empresarial... Eh, y también desde la autoridad de aplicación están eh, trabajando para actualizar la ley porque eh, peligra la homologación con la Unión Europea, en tanto no resolvamos algunos aspectos y perder esa homologación con la Unión Europea eh, sería gravísimo para, sobre todo para las empresas europeas que operan en nuestro territorio, que son muchas, eh, entonces hay un, hay un punto crítico que es la evaluación de la Unión Europea para... Eh, ver si re, mantiene o no la homologación con, eh, con nuestro país, o sea, esto es una primera cuestión. La otra cuestión, que también es un motor que está empujando un poquito a la autoridad de aplicación, es que la ley actual deja bastante atada de pies y manos a la autoridad de aplicación en términos de las multas y la capacidad de eh, aplicar términos de observancia sobre la ley y esto está generando que la, la, la autoridad de aplicación también motorice una reforma en la cual está haciendo bastante foco en la actualización de cómo se van a fijar las, eh, las multas para quienes incumplan la ley. Así que ahí tenemos por lo menos dos cuestiones eh, que empujan un poco la, la cuestión, y por supuesto desde la sociedad civil, sobre todo a la luz de los hechos recientes, y no tan recientes, pero sí de los últimos casos eh, de enormes filtraciones, desde la base de datos de RENAPER hasta la, la base de datos del Ministerio de Salud, base de datos de migraciones, digo, la cantidad de filtraciones, base de datos de una de las principales empresas de medicina prepaga que hay aquí en Argentina, eh, y que suponen la filtración de eh, datos médicos, datos de salud, que son datos sensibles, venimos reclamando una actualización de la ley. Lo que pasa es que, claro, la reclamamos en un sentido distinto del cual se está avanzando, por ejemplo, nosotros desde la sociedad civil reclamamos una autoridad de aplicación no solo más potente en su capacidad de hacer cumplir la ley, sino y fundamentalmente más autónoma del poder ejecutivo de turno, eh, y bueno, es en ese sentido la autonomía, eh, la, la, la, la posibilidad de la autoridad de aplicación de ser bastante más independiente del poder político bueno, eso ahí estamos eh, fracasando con todo éxito en nuestra, en nuestra iniciativa. Y dejo, porque seguro que hay otras, otras eh, cuestiones para poner sobre la mesa, Gaspar o Tomás, tendrán algo que agregar. Anda vos, Gaspar, perdón. Bueno, a ver. Comparto lo que, dice, lo que dice Bea. Creo que el motivo número uno de, de esta ley ha sido que es evidente, ya es como demasiado los casos en los cuales ha fallado la, la ley anterior, eh, que de hecho su, su gran problema, incluso creo que es algo que podemos llegar a coincidir, que es, de hecho su texto es bastante bueno, lo que ha fracasado rotundamente es en su implementación, preocupación que también nos queda para la ley que salga, este, ahora esperemos, este, de, de actualización, eh, sea buena o sea mala, digamos. Después tenemos otro problema serio que es si efectivamente se puede aplicar. Como decía vea una de las cuestiones centrales de esta leyes es el tema de la autoridad de aplicación. Si es una autoridad de aplicación dependiente del poder ejecutivo y particularmente como suelen ser las cosas en Argentina, si es alguien que va a querer cumplir, correctamente su función y lo más probable es que no dure mucho en ese puesto. Realmente esperamos que pueda contar con esa autonomía para que pueda aplicar este, al, a la normativa. Y de nuevo, digamos creo que cada sector tiene como, como su interés ¿no? en, que, en que salga esta ley. De hecho, fíjense, digamos, creo que, que la experiencia también ha sido que incluso el mismo sector privado le interesa que salga un, una ley de esta naturaleza porque también genera cierta uniformidad y pautas de Juego Claras obviamente es muy distinto lo que una empresa que trata datos quiere que lo que hace bien a la ciudad o sea, lo que protege los derechos de la ciudadanía este, y después creo digamos cada uno tiene como su lectura política no y digo esto como para aprovechar esta, este espacio más de, de conversación que de super análisis este, digamos legal <ríe> me parece que Puede ser que a, a, al sector político lo que le interese es la parte económica y que lo que lo impulse sea ese, esa cosa de la economía digital, porque a veces también es lo que vende. Creo que también tenemos un problema en materia de la, de la ciudadanía, la cual poco y nada le importa el tema de datos personales, lamentablemente. Creo que de a poco va, eso, eso está cambiando, pero eh, es una realidad que lo que más escucha uno que, que trabaja en esta área es eh, ¿Qué importa mis datos personales si Google ya tiene todo? Este, el que no tiene nada que esconder, este, no, tiene, como es, no tiene nada que ocultar. Este, entonces, creo que ahí tenemos, creo que, que en parte la política está siendo por otro lado que, que esto de lo económico. Espero que sea solamente un juego político eh, y que en definitiva quienes trabajan en la ley... Realmente estén teniendo en cuenta lo que eh, la sociedad civil, la academia, los técnicos esperan de, de una ley de protección de datos personales. A ver, eh, yo me, me sumo a esto, pero yo quisiera distinguir, Joselín, si me permitís, lo que es un motivo y lo que es una necesidad. Eh, si me das un segundo, es. A ver. Eh, vos preguntas por la selección específica de, de Argentina. Nosotros desde, desde el Observatorio de Derecho Informático, eh, hay algo que venimos hablando hace, hace mucho tiempo, que venimos diciendo, estamos madurando un cromañón informático. Para los que tenemos mi edad es, básicamente no puede ser la cantidad de filtraciones que se están dando eh, mes a mes, antes era, no sé, cada seis meses, y creemos que tarde o temprano va a pasar una tragedia acá. O sea, que no sé, que rompan la turbina de ICE a un chico aburrido en Tennessee que entró a jugar y, no sé, la encriptó, encriptó y pide un, un rescate. Sin prejuicio de eso, de esta, este, este escenario general, eh, de que estamos sintiendo que acá esto va a terminar mal. Eh, hace una semana pasó algo importante acá. Eh, yo Esto lo quiero decir seriamente. No, no es que estamos hablando de algo abstracto. O sea, acá de filtrar. No se sabe bien qué es lo que se filtró. Sabemos que se filtraron los datos de gente con HIV que estaba en el Ministerio de Salud. Hay investigaciones sucediendo. Pero quiero marcar esto. Es decir, 70% de la población con HIV se atiende en el Servicio Público de Salud. Gente que es muy, eh, no tiene muchas ganas de denunciar al Estado ni nada. Pero hay una crueldad grandísima en esto. Hay mucha gente en este momento en Argentina que no sabe si su dato está publicado en internet, una cuestión de salud extremadamente personal, extremadamente íntima, en la cual el Estado no ha dado una respuesta por lo menos eh, tan básica como notificar, como avisarle a esta persona, quizás que tal vez una, un agente malicioso podría decir, bueno, tiene HIV, tengo su NI, lo busco online, encuentro cuál es su nombre, deduzco cuál es su casilla de correo electrónico, veo si es un Gmail, si es un Gmail busco si tiene descargas en Google Maps, y a partir de ahí, más o menos voy a descubrir dónde se atiende esta persona, y llamarlo por teléfono, haciéndolo pasar por alguien del hospital, donde se atiende, para hacer un caso de phishing. ¿Por qué hago este relato tan largo? Porque no se trata de problemas abstractos ya a esta altura. Estamos viendo problemas graves, cotidianos en, en Argentina. Entonces, eso me parece que es una necesidad, realmente. Después, por otro lado, vienen los motivos comerciales, ¿no? El tema es que, bueno, una sociedad funciona con ambas partes, tenemos que encontrar un punto medio para esto porque no si no, esto va a terminar eh, realmente mal. Si no, no, no le doy salida, a menos que podamos compatibilizar las dos partes. Eh, calculo que debe haber una, simi una experiencia similar en otros países de la región también, aunque aunque desconozco si con el nivel de negligencia que está ostentando el Estado argentino en materia de seguridad de sus activos. Y también una cosa eh, que vale la pena recalcar, agrego una. Que se me ocurre en este momento, me acabo de dar cuenta, es en Argentina un problema particular que tiene el sector empresarial es que hay un alto nivel de protección en materia de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en los últimos años tenemos dos casos paradigmáticos en materia de protección de datos personales, que es un fallo llamado Torres Abad y uno llamado Instituto Patria, donde los jueces han demostrado que ante, ante la ausencia de una ley que se ajuste a los hechos contemporáneos, van a poder dictar sentencias en base a normas constitucionales. Entonces, yo creo también que gran parte del sector empresario está buscando una normativa que logre en cierta medida acotar un poco el margen de acción de los jueces ante estos escándalos que cada vez son más grandes. Agrego nada más al listado que dijo Vea también eh, el caso Sencosud. Sencosud, eh, empresa chilena que en Argentina tiene supermercados mayoristas, es también un, un proveedor de servicios financieros. Eh, hace unos ocho meses, corríjame si me equivoco, le filtraron toda la base de clientes, le habían hecho un ransomware, y de eso aún no hubo ninguna consecuencia, salvo una multa de mil pesos que es realmente nada. Para pues gracias por sus comentarios, realmente es preocupante este contexto, y pues bueno, la Agencia de Acceso a la Información Pública, con este proceso de actualización de la, la actual ley, eh, inició un proceso para emitir opiniones y comentarios eh, desde su punto de vista ¿cuáles creen que son las disposiciones más interesantes o más novedosas que incluye la, esta, nueva, esta nueva propuesta, este nuevo proyecto? y bueno sí, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? ¿Querés empezar vos Tomás? así terminamos de dar la vuelta al a todos lo, los conversatorios. No, dale, a ver, hay algunos cambios que son realmente eh, positivos, hay otros cambios que gran parte de la sociedad civil las ve como una novedad, pero que en realidad no lo son porque si bien no están en la vieja ley, ya estaban implementados en la práctica. Por ejemplo, todo lo que son derechos arco de oposición, rectificación y corrección, ahora se reconoce expresamente, pero bueno, en Argentina por lo que es eh, la ley de abezata, uno podía hacer. Eh, por, digamos, por la 25-36 lo incluía, pero está más específico para estos tiempos que cortan eh, creo que lo más positivo es que ha implementado la obligación por parte del Tribunal de la Base de Datos de recortar en 48 horas, lo cual es un plazo bastante corto la, es más parecido a la, creo que Chile, tiene el mismo plazo y si no me equivoco, en la europea es 72 horas y también haciéndose eco de la resolución 4019 que era la época de Bertoni explícitamente reconoce el carácter de datos sensibles ahora en la ley, en ¿no? una resolución de todo lo que sea eh, datos genéticos. Creo son los casos, los, los casos más positivos y más operativos hoy en día, que más van a servir. Bueno, puedo sumar un poco a, a esas cosas que mencionaba. No se vea si vos querés ir primero, anda vos primero, dale. Ah, bueno, dale. Eh, quería agregar algo que el, el proyecto, que va a haber una nueva versión del proyecto en breve. Esto es uno de los anuncios que hizo Beatriz Anchorena el martes en la, en la sesión de diputados. Dijo que estaban trabajando en una nueva versión del, del que va a ser el anteproyecto del Poder Ejecutivo, que en este momento lo tiene Legal y Técnica, así que ellos ya trabajaron en esa integración en los más de 140 aportes que se hicieron en la consulta pública, eh, así que esperamos en breve que haya algún tipo de eh, actualización del proyecto, vamos a ver qué cosas tomaron de los aportes que se hicieron. Yo quería sumar un tema que el anteproyecto eh, integra, y que lo integra bastante en el sentido de la, del reglamento europeo, que es en la eh, consideración como datos personales de los datos inferenciales, es decir, los datos que eh, las empresas construyen a partir de otros datos y que también eh, constituyen eh, datos que refieren a una persona, independientemente de que el dato no haya sido recogido directamente de la persona, sino construido a partir de otros datos que se... Eh, que se hicieron, que, que, que sí fueron recogidos por parte de, de la empresa, de la persona. Entonces, estos datos construidos por la empresa son lo que se denomina datos inferenciales, y el proyecto reconoce que hay derechos sobre, esta, sobre estos datos. Ahora bien, hay una cuestión que es bastante, bastante preocupante, y es que el anteproyecto, eh, por lo menos el que vimos en una primera instancia, esperemos que esto se corrija en la segunda, restringe el derecho de acceso a esos datos relativo a las decisiones automatizadas eh, cuando la explicación ¿sí? de la decisión automatizada afecta derechos intelectuales del responsable del tratamiento. Y esto es una de las puertas traseras más graves que tiene el anteproyecto del Poder Ejecutivo. Por eso tenemos esta sensación de que hubo mucha mucha mano empresarial en la redacción o en el armado de este, de este anteproyecto, porque esto justamente es una de las cuestiones que utilizan sistemáticamente las empresas para negar acceso y explicaciones sobre por qué y cómo tomaron decisiones automatizadas en base a nuestros datos. Eh, nosotros entendemos que la propiedad intelectual como derecho patrimonial eh, de índole corporativa, digamos, no puede ser antepuesto, no, no, es, no puede ser, eh, puesto en prioridad frente al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de acceso y el derecho a que a, a, que a uno le expliquen por qué tomaron determinadas decisiones. Eso es un tema que integra la, el proyecto, el de los datos inferenciales, es muy importante que esto se integre, y, pero también es muy importante que en la integración de este tema no se genere una puerta trasera que suponga una excepción que borre con el codo los derechos que se escriben con la mano, digamos. Eh, bueno, yo voy a, a agregar un par de cosas y de todas formas también hago la salvedad que decía Bea que este ha sido como el primer anteproyecto eh, o, o la primera propuesta sobre la cual muchas organizaciones y distintos sectores han enviado este, sus comentarios y esperamos que el nuevo, el nuevo texto las, las incorpore a esas, a esas recomendaciones. Pero las cosas que ya podemos decir que, que, que, que es bueno que las, eh, que las comprenda, eh, por ejemplo, el tema más acabado de los, de los principios, eh, como decía Tomás, el tema de los derechos ya estaba en la, en la ley anterior, se incluye el de portabilidad, pero es un derecho que todavía no se ha determinado cómo hacerlo operativo, eh, excepto en casos muy, muy puntuales. Eh, pero los principios, digamos, que son de minimización de los datos, de este, limitación en materia de, de conservación de los datos, eh, legitimidad, todos estos eh, este, instituciones, digamos, generan mayores límites a cómo se estaba eh, este, hoy por hoy tratando esos datos, y también generan como una base de entendimiento de lo que es todo después el, el texto de la ley, lo cual... Este, es bastante beneficioso. Además que también incorpora la, la aplicación extra, extraterritorial de la ley. Eh, creo que eso es muy, muy positivo. Es decir, que no solamente, digamos, una cosa que siempre encontrábamos como, como muy perjudicial era que algunas empresas, cuando uno quería reclamar un derecho eh, en materia de protección de datos personales ante una empresa que se encontraba en el exterior, eh, bueno, esta empresa le decía, bueno, si quieren reclamar algo tienen que venir a, a mi país, digamos, que, digamos Estados Unidos o, o el país europeo, a donde tenga base esa empresa. La aplicación extraterritorial dice, bueno, si vos, empresa del exterior, tratás datos de, una, de un ciudadano o ciudadana argentina, eh, somos competentes para, para poder sancionarte si hubo, por ejemplo, un, una, un uso abusivo de los datos. Eh, eso creo que es, eh, es positivo. También la incorporación de este, la, digamos, de, de, la regulación del procesamiento automático de datos, que ya incluye algo que, que no todas las leyes lo incluyen, que es el procesamiento semiautomatizado de datos. Es decir, eh, perdón, la toma de decisión automatizada, que básicamente es lo que usan, por ejemplo, las empresas de seguro para determinar la, el riesgo y la prima que debería pagar el abonado. Eh, Hemos visto que muchos de estos sistemas que utilizan son discriminatorios porque las bases de datos que, que utilizan ya de por sí tienen como algún sesgo. Entonces, eh, esta, esta ley le permitiría a la gente discutir esa decisión que toma la máquina o incluso discutir la decisión que toma la máquina que después fue aprobada por una persona que tuvo una intervención mínima en esa toma de decisión. Eh, otra cosa positiva creo que es eh, cómo establece las multas eh, la ley que es un porcentual de las ganancias, este, perdón, de lo, lo facturado del año anterior. Eh, podemos discutir tal vez si esos porcentajes, nosotros creemos que son, no son lo suficiente, este, pero sin duda que la forma de determinar la multa es un cambio importante por lo que decía Beatriz, que muchas empresas en Argentina, eh, si no todas, les convenía no cumplir con la ley y en todo caso si tenían que multarla lo discutían los tribunales, eso tomaba cinco años y con la inflación y todo terminaban pagando prácticamente monedas por infringir un derecho básico. Entonces, este, creo que con esta forma, nueva forma de calcular las multas, eso se, se soluciona. Eh, y después, bueno, elementos que, que como, como estos que faltaban en, en, en la ley anterior, que fueron producto de interpretación, como esto de los datos biométricos, ahora está, se encuentra de forma taxativa, lo cual facilita sobre todo al momento de accionar o de hacer un, algún reclamo ante la autoridad, este, no tener que estar esperando una interpretación o algo por el estilo, sino que ya está en la ley. Claro. Eh, comentaba Bea eh, hace un momento que, bueno, que ya va a salir como que una nueva versión de este, este anteproyecto de ley. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Eh, ¿Cuándo se va a poder ver que efectivamente esta, este, esta nueva ley entra en vigencia? Uy, falta mucho, Lucilín. Es eh, largo el proceso. En realidad, eh, los tiempos vienen muy rezagados. Eh, de la promesa original de la agencia, que el plan original de la agencia era abrir la consulta pública durante todo el mes de septiembre, trabajar en los ajustes. Y entregar a la Cámara de Diputados, porque va a ser la Cámara de Origen, va a ser la Cámara de Diputados, el proyecto en el mes de octubre y tratarlo durante el mes de noviembre. Como podrán advertir, ya estamos, hoy es 4 de noviembre y esto no ha sucedido todavía. Eh, de hecho están ajustando, Legal y Técnica está dándole el, las últimas puntadas probablemente al, al anteproyecto para ser luego enviado al a la Cámara de Diputados, eso se sostiene que va a entrar por Cámara de Diputados. El problema es que a fin de mes termina el periodo de sesiones ordinarias y en diciembre ya eh, empiezan las extraordinarias, ya en el verano es muy difícil legislar en Argentina durante la temporada de verano porque supone que eh, tienen que estar en sesiones extraordinarias y para que un tema entre a las sesiones extraordinarias, tiene que ser especialmente definido por el Poder Ejecutivo, digo, la agenda parlamentaria de sesiones extraordinarias no es una agenda libre eh, en la cual los legisladores toman decisiones sobre qué cosas van a, a poner en la agenda. Y no me parece, bueno, quizás sí, pero digo, no creo que esto sea un tema que el Poder Ejecutivo actualmente considere lo suficientemente relevante como para poner en extraordinaria, sobre todo considerando el estado de la situación económica y bueno y, y las cuestiones eh, que hacen a la coyuntura en Argentina. Pero eh, yo veo difícil, si me preguntan mi opinión, veo difícil que se logre aprobar en el transcurso del mes de noviembre, a lo sumo puede que haya algún trámite en diputados, pero de ahí a que se trámite en diputados y se apruebe después en Senado, me parece que los tiempos ya a esta altura del año, con un mundial de fútbol eh, a la vuelta de la esquina y con el, la finalización de las sesiones ordinarias, eh, en algunas semanas me parece difícil que podamos tener este proyecto en, lo que, en el transcurso de este año. Pero no sé, quizás eh, Tomás tenga alguna otra opinión o Gaspar hayas hablado con alguien, no lo sé, pero mi sensación es esa. Sí, no, de mi parte igual, misma sensación, digamos, no, no hay mucha claridad, sobre todo porque, nada, los plazos que de los que se había hablado no se cumplieron. También entiendo que no se cumplan, creo que ya de, de entrada era demasiado ambicioso ese plazo, porque es una ley compleja iba a recibir muchos comentarios, hay un alto interés por parte de, tanto de sociedad civil como por parte de, de las empresas que tal vez no, no ven con los mejores ojos estas leyes. Eh, a ver, todo es futurología, ¿no? Eh, creo que con suerte el año que viene vamos a tener un proyecto dentro, del, dentro de la Cámara que esperemos que continúe, sobre todo porque el tema de que el año que viene es un periodo electoral. Veremos cómo será la situación política en ese momento y ver si es algo que, que sigue siendo de interés de, de la política. A ver... Yo me sumo a algo acá, eh, tal vez un poco petardista a mi parte, pero es, por empezar, el diseño que se tomó para discutir esta ley, la proyección que se tuvo inicialmente era eh, más que optimista. A mí la idea de que esto baje a recinto antes de, digamos, este año me parecía como, nada, una utopía irrealizable, o inclusive un infierno, ¿no? Porque estaría bueno que esta ley tenga el mayor debate público posible, ¿no? Es decir, es una ley de esas que está buena que se debata bastante y que hasta que nos peleemos entre los que nos llevamos bien, que discutamos con el sector empresario, eh, compartiendo mesa con las universidades y demás. Eh, yo creo que, digamos, comparto lo que dice Bea y Gaspar, de que es imposible que esta ley pase este año, y es más, me arriesgo a decir algo, si la ley llega a pasar, creo que va a ser un, terri un territorio lleno de suspicacias, el decir por qué pasó esta ley, pero justamente por lo que decía Gaspar, es una ley que tiene gente en contra, o tiene cierta anuencia el sector privado. Entonces, no sé qué, qué piensan las padres y vea, pero es decir, si esta ley baja reciente y se vota antes de diciembre con un mundial por delante, yo voy a decir, ah, listo, esto está, ya estaba hablado y demás, entonces vamos a estar haciendo 20.000 comentarios por debajo de la mesa, creo. Claro. Pues bueno, para, ya para ir cerrando este encuentro, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son sus expectativas sobre este, bueno, este proyecto de ley que ya va a llevar tiempo hasta que pues, entre en vigencia, creemos. ¿Y cuáles creen que va a ser el panorama eh, futuro de la protección de datos personales en Argentina? A ver, eh, yo además quisiera agregar algo eh, que lo vengo escuchando en todos los debates por parte del sector privado. Eh, hay, hay una afirmación que hacen, por lo menos los representantes de, de una organización que nuclea el sector privado, que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad, eh, donde están todo el tiempo sosteniendo que tiene que haber equilibrio entre la protección de datos y la innovación. Eh, yo quiero decir que esto es una falacia absoluta, que no hay una... que hay sectores fuertemente regulados que son fuertemente innovadores, nadie puede mostrar evidencia que, que, que demuestre que una buena ley de protección de datos, una ley garantista, digamos, en términos de derechos humanos, eh, obture o frene la innovación. Eh, entonces, me parece que primero dejar en claro esto, que ese es un poco el espíritu que anda rondando los debates, esa idea de, bueno, tenemos que buscar un equilibrio para no eh, apagar los negocios incipientes que pueda tener eh, la industria de software en nuestro país y en nuestra región. Eso me parece, eso la verdad es que me da bastante mala perspectiva en relación a cómo vaya a salir la ley, los, las puertas traseras que, que tiene el anteproyecto, que esperemos que sean eh, cambiados en, el nuevo, en la nueva versión, pero tengo poca, muy poca expectativa al respecto, no creo que esas puertas traseras estén ahí eh, por error ni por equivocación, Su, tengo casi plena certeza de que esas puertas traseras están ahí para ser usadas como puertas traseras, eh, y eh, la verdad que mi expectativa en este sentido es, eh, es más o menos, <risa> eh, porque necesitamos una nueva ley, necesitamos una autoridad de aplicación más robusta, necesitamos algunas de las cosas que sí el anteproyecto tiene, eh, y sé que lo, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces quizás por pedir demasiado, eh, eh, no salga una ley que pueda ser una ley, no, no sé si buena, pero que puede tener algunas características de mejora sobre el Estado que tenemos. Sin embargo, mi expectativa en general es bastante pesimista en el sentido de que Argentina no está invirtiendo en seguridad de la información, que la ley todavía supone un cheque en blanco para el Estado, tanto como, como la ley actual, a pesar de que el cheque en blanco está un poquito más camuflado en múltiples eh, eh, artículos, así que tengo un, mi, mi expectativa, es la puedo resumir en más o menos. Gracias Bea. Gaspar, ¿quisieras agregar algo? Eh, sí, un poco. Siento que a veces, lamentablemente, quienes nos toca trabajar en, en, en Argentina eh, es un poco pesimista el panorama, sin dudas. El tema de, de las empresas es algo que, que se ha combatido en toda América Latina. Eh, tienen un lobby muy fuerte. A ver si fuera... Yo siempre digo, si fuera por, por la industria, los, eh, los automóviles no tendrían Airbag. Eh, entonces, es algo que, que es una apreciación que comparto con, con Bea, de todas formas, eh, algo que podemos decir con suelo de tonto, creo que esta ley inevitablemente va a implicar un avance en, en relación con la ley previa, eh, sobre todo porque... La, la ley previa, en, entre que no era aplicada el tema de las multas todas las cosas que le faltaba va a ser un avance, pero es también como un avance en un, un espacio en el cual se está en completa decadencia o sea, es poco sería ideal que fuese mucho más eh, de todas formas creo que hay lugar a que a que esto sea realmente bueno, también hay mucho lugar a que esto, digamos, a que esta regulación no funcione a que no se aplique, a que la industria logre este, reducir muchísimo lo que pretende regular pero es algo que, que varía día a día en, en el país, Al, hay que ver cuál de los, de, de los sectores termina pesando más, este, sea el político el, el, la sociedad civil, el técnico el, del sector privado eh, por lo que tengo la misma perspectiva que Bea, es decir, digamos, más o menos, pero también siendo consciente de que eso puede cambiar, digamos, que, que también puede haber sorpresas y que tal vez una de esas sorpresas es que sea algo bueno. Gracias, Gaspar. Tomás. A ver, yo, yo coincido fuertemente con el comentario de, de Bea y con la apreciación final de Gaspar Podríamos resumir como lo mejor es enemigo de lo bueno y hace falta una nueva ley y demás. Sin embargo, yo lo que tengo que observar es que, por lo general, una ley cuando es sancionada viene a finalizar un conflicto, es decir, es un acuerdo bajo un conjunto de reglas que hacen a, a nuestra convivencia democrática donde cada ley tiene distinta proyección de perdurabilidad en el tiempo. Yo creo que más allá de las leyes que hagamos, y podemos sacar la ley más bonita y la, y la peor ley, la que queramos, ¿no? Algo está claro es que este problema está avanzando mucho. Está creciendo año a año de una forma que realmente estamos sorprendidos todos de la velocidad que está tomando esto. Entonces, yo lo que sin perjuicio, de cual la, sin perjuicio de la benevolencia de ¿no? la ley, lo que está claro es que acá el conflicto va a ir aumentando. Cada vez vamos a tener una situación de mayor conflicto respecto a esto. Dios Joselín, preguntabas antes sobre cuáles son los próximos pasos eh, en materia de derecho de protección de datos personales. Yo me animo a decir eh, y arriesgar. Que para mí en los próximos años, más allá de la ley de protección de datos, algo que tiene que quedar más establecido en la jurisprudencia, pues es algo que corresponde a los jueces, sin perjuicio de qué ley de protección apliquen es, ¿cuál, ¿cuál es el monto económico de reparación? Insisto con el caso que está pasando ahora. Tenemos personas diagnosticadas con VIH, cuyo diagnóstico ha sido filtrado eh, con nombre y DNI, en tablas, o sea, un archivo CSV que se lo bajaron, lo dropearon completo. Digo... Eh, ¿no sé, es necesario como sociedad, más allá de tener ámbitos de protección de datos, que haya un castigo a esto? Lamentablemente, o oh, no sé, es el orden de las cosas, el castigo tiene un número en guita. Entonces digo, creo que el próximo paso que tenemos que darnos de discusión, es hacer que una reparación por filtración de datos personales, que correspondería al principio restitutivo, porque es un derecho humano, pero de imposible cumplimiento, que tenga un valor económico. Es decir, tenemos que hacer que que alguien, sea del sector público o privado, por no cumplir con el deber de seguridad, tenga un perjuicio económico por filtrar un dato como este. Y eso es algo que va a seguir con la nueva ley, con la vieja ley, o con las leyes que vengan. Pero es una necesidad en la lucha que tenemos que plantearnos. Tiene que haber un costo económico certero de reparación para la persona que le filtran datos sensibles de este nivel o de esta envergadura hacia la, hacia la Internet, que es lo mismo que decir hacia la eternidad y para todos. Eh, Nada de eso. Pues bueno, gracias a todos por sus comentarios, eh, pues bueno, si el panorama es así de complejo, creo que seguiremos encontrándonos en estos espacios para seguir debatiendo sobre datos personales, y eh, su protección eh, en Argentina y creo que en el resto del continente. Pues bueno, una vez más, gracias a todos por sumarse a este encuentro, eh, si quieren agregar algo más, eh, si no, pues bueno, ya nos podemos ir despidiendo y hasta la próxima. Muchas gracias, un gusto participar y bueno, eh, esperemos que siga siendo un tema importante para, para la región. Claro. Bueno, que sí. no mucho más, muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana, todos, todas, y gracias a quienes se sumaron a escuchar. Saludos, gracias a todos.